¿Sabemos realmente lo que es el estrés? Hace 20.000 años, cuando aún vivíamos en cuevas, el estrés era la respuesta que nos permitía sobrevivir cuando ante nosotros aparecía un tigre. Nuestro cuerpo se prepara para huir o luchar. Nuestras pupilas se dilatan. Nuestro torrente sanguíneo empieza a acelerarse llevando más sangre a los músculos, los cuales se tensan. Aumenta la presión sanguínea, los capilares de la piel se contraen para evitar que en algún tipo de lesión sangremos demasiado. Además, paramos el estómago, paramos los riñones, podemos sentir como nuestra temperatura se eleva preparándonos para la huida o para la lucha. Aumenta nuestra sudoración, aumenta la temperatura y los pulmones empiezan a llevar oxígeno al resto de nuestro cuerpo. ¿Sabemos por qué el estrés afecta de forma diferente a diferentes personas? Ante una misma situación reaccionaremos de forma distinta y esto se debe básicamente a lo que se ha considerado las cuatro características principales de una situación de estrés. Estas cuatro características son la novedad, cuando una situación es nueva y no conocemos, la impredecibilidad, es decir, no sabemos cuándo va a suceder, el control, o la falta de control, sobre esta situación. Y la amenaza, es decir, cómo amenaza esta situación a nuestra personalidad. Pero por supuesto, las amenazas a las que nos encontramos día a día no tienen nada que ver con las que nos podríamos haber encontrado hace 20.000 años. Pero cuando llegamos a ese punto de no retorno, cuando el estrés empieza a ser algo negativo para nuestra salud, empezamos a notar unos ciertos cambios en nuestra personalidad empezamos a enfermar más, podemos caer en depresión. Si hay algo que podemos hacer para reducir nuestros niveles de estrés, es esto. Hacer ejercicio, sonreír más, pensar positivamente, ser generosos. Aunque parezca una receta para un mundo mejor, en realidad es el primer paso para una vida más saludable. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle like o suscríbete a mi canal para los vídeos que coloco cada semana.